Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Junto con los que leíamos ayer, un sábado que empezó en la sinagoga de Cafarnaum, y, curas, y la curación de un poseído por el demonio, la cena de hoy representa como la programación de una jornada entera de Jesús.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 Ahora, después de, de su Pascua, como el Señor resucitado, Jesús sigue haciendo con nosotros lo mismo que en la jornada de Cafarnán. Sigue luchando contra el mar y curándonos, si creemos y, y se lo pedimos, de nuestros males, de nuestros demonios, de esclavitudes y debilidades. Los milagros eran algo normal entre los creyentes. Si nosotros verdaderamente nos decimos ser discípulos,